¡Shh! hey, ¡Ey! ¡Ey! ¡Párale tantito, campeón! ¡Chale! ¡Tiene un ring! ¡Wow! Traen papel higiénico de marca. Se está poniendo bueno el vecindario. Son bromistas adinerados. ¿Tu timbre pueden bromar a los bromistas? El mío sí. Obtén el tuyo hoy mismo en ring.com.